Hola, soy María Ángeles Rodríguez Escobar, salesiana cooperadora de la Provincia de San José. Vengo de una familia cristiana en la que he tenido muy presente la vocación del salesiano cooperador. Actualmente, formo parte del Consejo Provincial de la Provincia de San José como vocal de información. He tenido la suerte de compartir muchas experiencias de vida y de fe junto a hermanos salesianos cooperadores de otras provincias y esto ha hecho que sienta mucho más en primera persona el sentido de asociación. Quizás muchos de vosotros me conozcáis más como la cope del chelo. Por eso hoy presento mi candidatura para formar parte de la SER como vocal de información, para que de alguna forma desde nuestra frescura del carisma salesiano nos sintamos unidos, informados y generadores de vida como la gran familia que somos.